Francisco Alberto Ventura solicita sea desmentida la información dada por un vecino suyo a quien identifica como Papo. Dice no es cierto que se haya robado un teléfono celular. Asegura en la fecha que se extravió el móvil, estaba trabajando. Sí señor, yo me, me acusan de robar un teléfono. Eh, yo quiero que me quiten en. Eh, ese cargo de arriba porque yo no me he robado ningún teléfono Esa, ese cargo de que yo no me he robado ese teléfono porque fue a las 7 de la mañana a mi casa que yo me había robado ese teléfono entonces a él le dicen que yo que yo diga que había entrado a su casa de que me ha robado un teléfono que tiene una foto grabado conmigo diga como que yo me había robado ese teléfono mi Cordero NTN su noticiero regional